Buenas tardes, nosotros somos el grupo del primer año de enseñanza media del Liceo Guarañé. Los integrantes del grupo son Emily Muñoz, Caterina Herrera, Ángel Escofré y que el, el jefe del grupo Bastián Sandoval. Nuestro profesor asesor el profesor Cristian González y nuestro tutor Emilio Acuña. El objetivo principal del tercer desafío de T.C. es generar electricidad a partir del motor reciclado, utilizando como generador y conectando al sistema creado anteriormente. Nuestro generador de CO2 está conformado por cuatro botellas, las cuales van unidas mediante válvulas y vía manguera. Para poder obtener esta reacción, utilizamos 250 ml de vinagre y 50 gramos de bicarbonato, dándonos como resultado 3,2 psi. Es una botella de 3 litros que contiene un litro y medio de disolución cuyo pH es de 7. Al abrir la válvula, el agua sale a presión generando el movimiento de la turbina. Levantamos el recipiente para así obtener más energía potencial. <risa> Nuestra turbina está construida con los restos de la parte inferior de una botella de bebida y tapas de bebida. Va unida a un eje que es un manillo de tejido. Los generadores eléctricos conectados en serie permiten aumentar el voltaje generado por el sistema. La intensidad de corriente eléctrica producida por el sistema es muy pequeña. Aplicar de mejor manera el efecto de Venturi para producir mayor velocidad en la turbina. Utilizar mecanismos que disminuyan el roce y remitan mejor la energía. Agregar más generadores de CO2 al sistema. Incorporar un sistema que mejore el ingreso del vinagre para disminuir el tiempo de llenado. Incorporar un sistema de almacenamiento que impida la fuga de gas a presión. Una turbina más liviana y con mayor torque nos permitirá más energía cinética. Conectar más motores en serie para producir un mayor voltaje y tener más posibilidades. Aumentar la capacidad del tanque y el almacenamiento. El tamaño de la turbina influye en el voltaje por parte de los motores. Mejorar la y el soporte de nuestro proyecto, en especial el del recipiente que contiene la disolución. Bueno, nosotros como grupo nos gustaría nuestro agradecimiento principalmente a nuestro profesor asesor, el profesor Cristian González, a nuestro tutor Emilio Cuña, al director general del Liceo Guarañé, el señor Luis Caña y a la alumna del segundo año medio del Liceo Guarañé, y por supuesto a la Universidad de Talca por brindar esta oportunidad tan importante de participar en el Desafío de TCE 2013 gracias